me alegra tenerte aquí junto a Riquelme Rosario. Sabemos que eres un fajador del baloncesto. Cuéntame, ¿qué tenemos? Bueno, muchísimas gracias a Junior, mi hermano, por estar aquí de nuevo en fiebre Deportiva. Para mí, esta es mi casa. Eh, primeramente, Perfecto. muy agradecido de San Francisco Macorís siempre apoyando lo que hago fuera y dentro de la cancha. Pero hoy vengo aquí a hablar sobre un documentario que se llama I Am Victorious, en la cual en español quiere decir que soy victorioso, en la cual es la historia mía de mi trayectoria en el balonceto. ¿Tú estás haciendo eso aquí en el país o en Estados Unidos? Bueno, tengo muchas imágenes de cuando era joven aquí, en San Francisco de Macorís, cuando inicié en la Yaguiza Bajo, cuando hice un 2 2 en un campo allá, en la Yaguiza. ¿Tú eres de la Yaguiza? Mamá de la Yaguiza. Y David Díaz de la Yaguiza. David Díaz también de la Yaguiza. Ah, ¿eh? Nos estamos enterando de cosas aquí. Nuestro amigo David no, no, no es el, no el dirigente de baloncesto, sino el periodista. Sí, entonces mi inicio es ahí, derecho de cuando gané el campeonato con el Club Máximo Gómez aquí en el 2019. Cuando era chiquito venía aquí todos los veranos, siempre veía a Richard Ortega en la televisión y yo siempre dije, wow, un día yo me gustaría jugar eh, en ese pabellón. Mucha gente en los Estados Unidos desea de jugar en la NBA en grandes ligas en Europa, pero para mí, uno de los sueños míos era jugar aquí en San Francisco de Macorís. Y lo has logrado, y lo has hecho. Muy he hecho realidad Román, ¿hay algo en ti? Eh, ¿Cuántos minutos va a tener ese documental tuyo? No sé si ya tienes planificado esas cosas. ¿Y si lo van a terminar y lo están corriendo en Estados Unidos? Bueno, el proyecto está casi hecho ya, eh, la cual sale ahora en diciembre. Tiene un aproximado de 55 a una hora de, tú sabes, de, de, de, de, de, de videos. De videos. So. Vamos a ver cómo finaliza eso. El motivo de eso no es que llegue grande, el motivo de eso es para motivar a los jóvenes que si tienen un sueño, no importa que si el sueño es grande o chiquito, si ponen su esfuerzo y trabajo, ellos lo pueden lograr. ¿Qué estás haciendo ahora, Román, en Estados Unidos para eh, que el público se entere de que tú siempre estás un trabajador, pero específicamente, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Entrenando, dando prácticas, qué? Sí, so, la Academia de vice trabaja con una asociación allá, eh, se llama Team First, y también estamos formados con los New York Knicks, los Junior Knicks, en la cual eh, damos clínica a niñas y jóvenes, también adultos que quieran mejorar el juego de baloncesto, pero no solamente jugar, pero también eh, formar parte en lo que es la educación. A bueno, mí me gustaría Está presente. ¿Cuándo vas a poner en, a, a correr ese documental? Le dijiste diciembre. ¿Dónde va a ser? El documental va a ser presentado en varios teatros en el oeste de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Pennsylvania. Y quiera Dios que con la ayuda de varias gente, especialmente comenzando aquí, dejando a la gente saber de lo que está sucediendo pueda que el documental se extienda a diferentes países también. ¿Y cuando piensas tú colocar eso? Bueno, me imagino que después que te colocado en los teatros, en cine, estará en YouTube ¿En disponible YouTube? para sí. que la gente tenga ese material de manera que pueda aprovecharlo, ¿no? Y se, lo que dices, tomarlo de ejemplo. Claro, el, la meta es que llegue a Amazon, Vimeo y después, claro, a YouTube. No es algo que yo en verdad quiero ganar dinero porque es algo que mi legado, tú sabes. Dejar es algo estampeado que la gente se puede motivar y decir, wow, Mira la historia de Roman Pérez. Sí, correcto. Nosotros vamos a estar al pendiente para de igual manera, cuando esté disponible ya abierto para televisión abierta, poder transmitirlo a través de nuestro programa. Prometemos que un día, ¿no? Un día vamos a, vamos a llegar al programa, nos vamos a sentar aquí en este mueble que está cerquita, ¿no? Y vamos a colocar el documental para verlo eh, y, y presentarlo a través de este programa. Es un compromiso que igual me gustaría que los empresarios, porque para correrlo en el país se necesitan recursos, los empresarios estén mirando ahora y pues este es un hijo de nosotros, un deportista que actualmente participa con Máximo Gómez en el torneo superior. Sí. Bueno, muchísimas gracias Junior. Román, ¿me te salgo mejor a ti. Y que eche para adelante siempre, que de los Estados Unidos siempre tiene mi apoyo. Muchísimas gracias a Román Pérez, un franco macorizano que se ha destacado y que ha dado mucho por las prácticas del baloncesto. No se cansa, eh, hay años que nosotros a veces de manera jocosa decimos, bueno Román ha participado en 35 eventos este año. 35 torneos donde tiene eh, la misma energía, donde transmite eh, todo eso que ya lo caracteriza y que la gente lo quiere. Desde un jugador que fue NBA, uno que lo es, hasta un niño cualquiera no. con ellos, está Román, Román Pérez. Muchísimas gracias a ti por, por permitirme a mí como programa, Riquelme, tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, hermano.